Política. Dirigentes, exfuncionarios y legisladores despidieron a Héctor Timerman, ex canciller que falleció por un cáncer que venía arrastrando y por el que no pudo tratarse en el exterior debido a una acusación judicial que enfrentaba por la firma del memorándum con Irán, caso por el que estaba procesado y cumplía prisión domiciliaria. Aníbal Fernández dijo que el daño que le provocaron al prohibirle su tratamiento en algún momento alguien lo va a pagar. El daño que han hecho tipos impresentables como a Mauricio Macri, como Laura Alonso, como Patricia Bullrich, como Waldo Wolf, este, el daño que han hecho y lastimado a un patriota, a un hombre de dijenas, un íntegro, este, un tipo formado con pocos, ha sido supernativo. Pero como mi papá solía decir que Dios no quiere cosas fuertes, en algún momento alguien lo va a pagar esto. Esta basura que te dan desde y para abajo, este, alguien la va a pagar. Alguien la va a pagar. Esa mugre que hicieron y que la sientan tanto a esto, alguien la va a pagar. Economía. El año nuevo llega con nuevos aumentos tarifarios que van del 35 al 55%. Sin embargo, el gobierno plantea un horizonte inflacionario del 23% para 2019. Colectivos. Tren, subte, luz, gas y agua ya son subas confirmadas para los primeros meses del año, junto con las prepagas en febrero. Judiciales. El Tribunal en lo Criminal Número 3 de Jujuy concedió este sábado, justo antes de la feria judicial, el traslado de Milagro Sala a su domicilio del barrio Cuyaya en la capital provincial, donde seguirá cumpliendo la prisión preventiva. En diálogo con el programa La Noción por Radio Con Aguante, la militante jujeña dijo que no la quieren en la calle porque seguirá gritando las injusticias. Antes decía alguien, ¿no? Vos sabés que estaba en el juicio de la, de la balacera, ¿no? Y, y el fiscal decía, vivimos violencia, vivimos mucha violencia, porque cuando aumentaba la luz, cuando aumentaba el gas, eh, salía esta mujer, Milagro a pelear para que no aumente la luz. Ese es el claro ejemplo que ellos por, es, por eso es que no me quieren en la calle, porque saben que yo voy a seguir reclamando, que no no me voy a ir a pasear y tampoco me voy a escapar de su y que me voy a quedar a vivir acá, ¿entendés? Y la, la indignación de ellos es que no me pueden quebrar, Y no me van a quebrar, porque ver es que algo que uno tiene es las condiciones, y las, y con, las condiciones firmes y las ideas firmas no me han podido, voltear hasta el día de hoy bueno. me hicieron muchas, pero muchas cosas, ¿no? Pero no han podido medios Sergio Spolsky, responsable del vaciamiento de Infonews y otros medios de comunicación, fue procesado y embargado por 5 millones de pesos por el juez en lo penal económico Juan Galván Gringua, bajo el cargo de evasión de aportes patronales en algunas de sus empresas. Spolsky tiene todavía otras 14 causas judiciales realizadas contra el vaciador por el ahora ex titular de la AFIP, Alberto Abad, en julio del 2016. Artistas mendocinas presentaron el proyecto de ley de cupo de mujeres músicas en festivales, que promueve la constitución de una norma que permita lograr la inclusión efectiva de las mujeres en la música en vivo, entre otros aspectos. Paula Cassiani, integrante del Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza. Por ejemplo, en la Argentina las mujeres razan el 20% en festivales. Estamos hablando de los festivales más importantes de la región y del mainstream. Entendamos que la música es un gran negocio y lo que intenta hacer esta ley no es solamente que es algo muy importante, establecer un cupo equitativo en cuanto a lo simbólico y a, la, y a la mirada y a la opinión que las mujeres pueden dar sobre el mundo a través de las canciones, a través de, la, de su música, sino también eh, lo que intenta estipular esta ley es una equidad y una igualdad en cuanto al derecho al, a lo laboral. Por eso empezaba a haciendo la música es un negocio se mueven muchas masas de dinero en estos grandes festivales entonces bueno hay que entender que, que las mujeres también tienen derecho a acceder a, al trabajo gobierno cambios en el gobierno nacional el secretario de energía Javier Iguacel, renunció y lo reemplaza a Gustavo Lopetegui que hasta ahora se desempeñaba como secretario de coordinación de políticas públicas en la jefatura de gabinete Inflación. Provincia de Buenos Aires. Un grupo de 40 intendentes peronistas presentarán un amparo contra los tarifazos. El jefe comunal de San Martín, Gabriel Catopodis, aseguró que los únicos beneficiarios fueron las empresas cómplices del ajuste gubernamental. Muchísima gente ya, ya no, no, no tiene forma, no tiene margen de seguir ajustándose. Me parece que el presidente todo el tiempo nos, nos plantea que, que se vienen tiempos de, de, de vacas flacas y que tenemos que ajustarnos el cinturón, pero eso claramente no no no no es este, repartir las cargas de manera equitativa. En realidad hay algunos grupos, las empresas de servicios públicos, por ejemplo, que en estos tres años han tenido ganan ganancias extraordinarias. Ninguna empresa en San Martín ha tenido las ganancias que estas empresas lograron tener a favor eh, en función de las políticas y las decisiones del de Macri. Policiales La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional anunció que por primera vez en 27 años no pudo cerrar el informe de la situación represiva a tiempo para hacer su acostumbrada presentación pública antes de fin de año. Esto se dio debido a la gran cantidad de datos a procesar Además del impedimento de suspender esta tarea con el objetivo de estar presentes en los innumerables conflictos cotidianos, los cuales se multiplicaron desde la asunción de la Alianza Cambiemos. Según Correpi, el aparato represor del gobierno mató en estos tres años a 1.206 personas desarmadas. Educación Docentes porteños anunciaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si el gobierno de la ciudad no da marcha atrás con la decisión de cerrar las 14 escuelas nocturnas donde asisten unos 2.500 estudiantes. En el primer día hábil del año, los docentes agrupados en la Unión de los Trabajadores de la Educación presentaron un plan de lucha para el verano que incluye una serie de medidas como inscripciones manuales para alumnos. Eduardo López, secretario general de UTE y Cetera. Ni en la paritaria de febrero ni en la última de marzo no iniciamos el ciclo lectivo porque no vamos a ser cómplices pasivos del cierre de escuela hecho insólito que desde el 83 a la parte no ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires, ni en la Argentina y la ciudad de Buenos Aires siendo la jurisdicción más rica del país. Internacionales Jair Bolsonaro Materializó su enardecido discurso de campaña y en sus primeros decretos decidió reducir el salario mínimo a 998 reales. Entregar la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, cuya titular, la terrateniente Teresa Cristina Correa, coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso. Además, dispuso excluir a la población LGBT de las políticas de derechos humanos. Marcelo Claudio, corresponsal en Brasil La primera medida de este gobierno Fue hoy a la mañana editar un decreto Donde se rebaja el salario mínimo A todos los trabajadores A partir de este año Se había, digamos, combinado Un salario un poco más alto para el 2019 Por el gobierno anterior Mediante este decreto Que es la primera resolución de este gobierno Lo acaba de bajar Digamos, en la primera medida, antipueblo. Gobierno. Mauricio Macri participó de la inauguración de un empalme de un gasoducto junto al gobernador de Río Negro, Alberto Hueretelnik, de Juntos Somos Río Negro. En su discurso, volvió a insistir en terminar con la historia en la que las obras estaban ligadas a la corrupción masiva. Pero no cambiar de gobierno o de partido político. Cambiar con madurez la forma en que encaramos la vida de todos los días. Decidimos que podíamos construir a partir de la verdad, de poner los problemas sobre la mesa y tratar de resolverlos en forma conjunta, como estamos haciendo todas las cosas a lo largo del ancho del país. Gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, entendiendo cuáles son las agendas de las prioridades ...que tenemos que llevar a cabo. Por supuesto, todo lo que vale, todo lo que es para siempre, cuesta. Y requiere de que todos pongamos nuestro granito de arena. País. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional Rosario, Antonio Donelo... ...advirtió que como consecuencia de la política económica nacional... Su sector perdió 1.500 puestos de trabajo en la región durante el año pasado y que están en riesgo otros 5.000. Pablo Serra, abogado de la UOM Rosario esos son los datos que nosotros registramos porque hay un montón de empleo que nosotros no registramos en cuanto a la pérdida entonces creemos que inclusive puede ser mayor esto comienza con una apertura de importaciones que es el gran daño que se hizo y termina con un colapso del menoscabo del consumo interno, entonces ya es un poco explosivo, que si a eso le agregamos las tasas de intereses para, para las industrias desde el 2016 a la fecha de más de 80 100 empresas por año, se cayeron cerraron y vinieron a darle de baja Recortes. La Asociación de Cooperativas Argentinas de la Ciudad de Campana denunció que echaron 18 trabajadores a la vez que la empresa está parada y los trabajadores están acampando en la puerta de la misma. Además, se mencionó la presencia de una escribana anunciando la desvinculación. La totalidad de los trabajadores están movilizados. Roberto Lubo, secretario general de la empresa ACA. Bueno, nosotros ayer nos encontramos con, con 18 despidos acá en, en la empresa ACA, en la asociación cooperativa argentina, que está en Campana. Ahí estamos con los muchachos en la puerta esperando que el ministerio nos llame a la audiencia. La empresa, con los trabajadores trabajando adentro, con una escribana, empezó a llamar a los trabajadores a la oficina de personal y decirle que estaba desafectado de la empresa y ya le iba a llegar el telegrama. Sociedad, organizaciones sociales. Se convocaron a realizar un ruidazo hoy a las 20 horas para oponerse a los tarifazos. La convocatoria es realizada por la Coordinadora de Asambleas Barriales, el Movimiento Comunero, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Argentina en Red, entre otras. Sindicales las dos CTA y la Federación de Camioneros anunciaron la presentación de acciones judiciales y penales contra el aumento de tarifas de los servicios públicos y del transporte, así como marchas de antorchas todos los jueves en los meses de enero y febrero en distintos puntos del país, comenzando por la ciudad de Buenos Aires el próximo jueves 10. Hugo Yasqui, diputado nacional y secretario de la CTA Autónoma hemos resuelto primero iniciar acciones judiciales que las vamos a detallar en particular luego pero tienen que ver con eh, cuestionamiento del tarifazo por violar todas las leyes previstas para el, la reactualización tarifaria pero también